<ríe> os vamos a presentar una cosilla más de Spiuk. ¿Vale? Spiuk, sabéis que tiene toda la gama de pides para ciclismo: pues, culotes, tienes maillos, tienes de todo. Pero tienen también ropa, tienen mochilas. Entonces, os vamos a enseñar mi mochila. Mochila, mochila. Y una camiseta que también está disponible. Vale, todas estas cosas en la tienda no están disponibles llegar y coger. Pero si os gusta, es simplemente decírselo a hacer y se piden ¿verdad? Sí. Mira esta camiseta, por ejemplo, que nos la han traído hoy. Mira, esta tiene una bici y una montaña. Y estos son los Hay varios modelos, ¿vale? si que eso en la web. Y entonces parece un diplomático. PVP 29,90 y eso, varios modelos y varios colores. Y ahora la mochila. Mochila. Más a Vamos a ver. Venga, la dejo aquí. Sí, aquí, aquí. Sí, ahí. ¿eh? Esta es mochila es guay A ver, se llama Geyser. Sí, se llama Geyser. Está en tres colores en verde, en azul marino y en super morado. No puedes, te ayuda. Sí, porque hay otro aquí. Vaya unboxing. ¡Guau! Yeah. Qué chula. ¿Una goma aquí? Y Lleva goma. Sí, aquí hay. Goma. Vamos a ver los compartimentos. Vamos a ver qué compartimentos Tres, tiene. Cuatro, cuatro. Vamos a ver. Cuatro gomas. Llevaría los lados. Eso es para meter los bidones. Esto para meterlo aquí. Y este es el interior. Es súper chula. Para super meter, grande. Para meter muchas cosas. Meter ¿Y este bolsillo un... cómo se queda? ¿Se queda por dentro? Sí. Se queda? Igual, igual se queda por dentro. Sí. Hola. Y listo? Ya no sé. ah Water resistant Hola. Vale, son 35 litros. Es sí, súper bonita, ¿eh? Sí. Así es súper bonita. Y embolado. Embolado. Porque la, la es la 24 p 24.90 vale lo mismo a pedir en, en la tienda bueno esperamos que os hayan gustado las cosillas que os vamos poniendo, verdad sí. a ver si podemos traer más y sí. enseñándoos sí sí y qué más les decimos adiós ¿Aló? adiós